En el surco. Historia, libros y movimiento social. Conducen Nayeli Tello y Oliver Frolling. Hola amigas, amigues, amigos, este, ¿cómo están? Aquí estamos de regreso con su programa Pes en el Surco, aquí con Oliver Frohlen, con Rayo Cruz, el productor, y obviamente Nayeli Tello. Nayeli, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, Oliver. Pues muy, muy contenta por ese obviamente que acabas de decir, porque eso significa que he estado en muchos, muchos de estos programas y la verdad es que ha sido todo un privilegio este programa de, de Pes en el Surco por las y los invitados que... ...a lo largo de estos ya más de cuatro años hemos tenido... ...y hoy la verdad es que no va a ser la excepción, Oliver... ...tenemos invitadazo de, de lujo... ...estoy muy feliz de tener en cabina a Juventino Gutiérrez Gómez... Eh, ...muy, muy bienvenido Juventino, ¿cómo estás? Buenos días, gracias Naye... ...muy contento también de estar por primera vez... ...aquí en esta radio con ustedes... ...conocí el espacio, ¿no? Donde, ...desde donde están trabajando allá en Oaxaca... Y me encantó y, de, y ahora estamos aquí en la radio, ¿no? Gracias a los que hacen posible esto, a Oliver a Rayo bueno, desde luego a ti Naye, gracias. Pues a ti, Juventino, y como dices, es la primera vez, estamos seguras, seguros que no será la última. Y bueno, para que el público que nos escucha te conozca un poquito más, vamos a decir que, bueno, uno que seguramente ya saben que eres parte de esta antología que se llama Verbo Raíz, Poesía Originaria de Oaxaca, que digamos es el pretexto por el cual eh, nos conocimos, pero en este programa vamos a estar hablando de otros libros tuyos, que son En ayuk Surca la Memoria, eh, que es un libro pues más o menos del 2015, y si no estoy mal es tu primer libro, y también de Kong que que es un libro que recién está salido de imprenta, entonces, eh, pues muchas felicidades por este libro, conge Y bueno, eh, Juventino Gutiérrez Gómez es originario de Tlahuitoltepec, Mije, aquí en Oaxaca, es egresado de la Licenciatura en Creación Literaria de la Universidad Autónoma de México, de la Ciudad de México, la UACM, tiene una especialización en literatura mexicana del siglo XX por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapuzalco, y bueno, pues además de tener eh, los libros que ya mencionamos de Nayuk Surca, La memoria que editó la colección Parajes de la Secretaría de Culturas y Artes de Oaxaca, tienes otra obra que se llama Alfombra Roja y que mereció el segundo lugar en el concurso nacional de poesía Francisco González de León en mil 16. Y bueno, pues por supuesto has tenido algunas becas, pero estamos así muy, muy felices de poder hablar en este programa en particular de Nayuk Surca, La Memoria y Conec. Y bueno, Oliver tiene la primera pregunta, así que... Pues primero también darle la bienvenida, pues qué bueno que te vemos otra vez, ¿no? Es que nos acordamos aquí de la sesión cuando estuvieron juntos acá para nos presentar el libro Verbo Raíz, ¿no? Y aquí estamos ahora en la cabina virtual, gracias a la pandemia, ¿no? Todos unidos en una pantalla y dispersos por el país, ¿no? Pero um, la primera pregunta es más bien para sobre tu primer libro, ¿no? Entonces, el título de tu primer libro es En Ayuk Surca la Memoria, ¿no? Uh, cuéntanos un, un poquito de este libro y también qué significa el título. Muy bien, gracias, este Oliver, muchas gracias. El primer libro se escribió por ahí en 2015, sí, 2015, 2000, entre 2014 y 15. Este es un libro, pues, universitario, vamos a llamarle, Es el libro con el que me titulé en la, en la universidad, en la UACM. Tenemos esa opción de que podemos titularnos por obra creativa. Y empezó a surgir durante las clases de poesía 1, 2, poesía 3 y al final ya se fue para la titulación. ¿Qué es lo que recoge este libro? Recoge la memoria, ¿no? La memoria que conservo de de la niñez, todo el registro, lo que se vivió en la niñez allá en el pueblo. Y de alguna manera, este, retomando elementos de la naturaleza y, desde luego, a la familia, en este caso, a mi papá y a mi mamá. Siempre ha estado presente la familia, creo que en cada una de estas obras, ¿no? Que hasta ahora llevo, ¿no? Las, las dos, dos, tres obras. Y el título justo tiene que ver con la, con la lengua, ¿no? Ayú. ¿no? que es de Tlautitlantepec, que en este caso nacía allá y se retoma eso en Ayuc surca la memoria, es decir todo lo que todo lo que se escribe en este libro está dentro de la comunidad de Tlautitlantepec. Muchísimas gracias, Juven. Pues para hacer este programa, Oli y yo, pues obviamente tenemos que leer lo más posible de lo que escriben las y los autores, y yo quisiera decirte que, que bueno, primero gracias, porque por, por el obsequio que nos hiciste, tenemos en nuestras manos este ejemplar de Nayuk surca La Memoria. La verdad es que a mí me gustó muchísimo, muchísimo este libro, se me hace como muy, muy potente, ¿no? Muy doloroso a la vez, este, entonces... Eh, nos gustaría muchísimo que pudieras compartir eh, algunos de los textos que vienen en este libro, y, y bueno, para que podamos continuar con la entrevista, pero para que el público no, no se pierda la oportunidad de, de escucharte. Muy bien, claro que sí, Nadie, y también este comentar que el libro salió solamente en español, aunque el título dice Nayuk, surca la memoria, sí, este, insisto, fue, fue obra de, de titulación, fue para titularme, entonces no concebía aún esta parte de la, de la lengua, ¿no? Que la pudiera escribir. Bueno, eh, Naye dice algo algo que varios ya me han dicho, ¿no? Que el libro es, es doloroso, que porque este, está la figura paterna, ¿no? Muy presente. Entonces vamos a leer este que me parece sí es doloroso, ¿no? Se titula Taurómaco. Los toros arrastran su amor, la yunta. Tienen un amor antiguo y pesado. Mi padre, buen toro profano, arrastra a mi madre sin motivo. Aquí describo un tanto no, el carácter de mi padre, el carácter que me tocó ver ¿no? en su momento, cuando vivía con ellos de niño. Este otro que se titula La yunta, cuando mi padre regresaba de la faena y se sentaba en la silla, árbol hecho huesos, mi madre le servía de cenar y ambos comenzaban a cegar insultos tras insultos. Era la yunta perfecta que surcaba el dolor cada hora de la noche. Pues allí, ¿no? Este mundo, este mundo de matrimonio que me tocó conocer, ¿no? Por parte de mis padres, ¿no? Cómo era el carácter de mi padre y cómo era el carácter de mi madre. Uh -huh. Gracias, Juventino. Y bueno, también es verdad que, que hay poemas sobre el amor en este libro, ¿no? Casi al cierre. Y al inicio. Eh, poemas que hablan un poquillo también de, de una vivencia en la ciudad, ¿no? Este, Entonces es un libro, creo, donde se pueden conocer como, como poemas de distintos temas, y esta, digamos, sí es muy fuerte la presencia ¿no? De, de la familia, pero creo que hay otros temas ahí que se pincelean, y bueno, pues yo nomás le robé ahí la palabra a Oliver, pero él tiene nuestra siguiente pregunta, ¿eh? <risa> No te preocupes, nadie de hecho está. Si sí estaba pensando nada más en, en la pequeña lectura ¿no? de este libro, ¿no? Um, y uh, de hecho, la siguiente pregunta era más bien del siguiente libro, ¿no? De, básicamente del. Y ahí su siguiente libro es uh, Sobernito de Rey Condoy o con hoy y uh, si nos podías explicar a nosotros a nuestros radio escuchas el mito del rey con hoy y también por qué es necesario hacer un libro en torno a él bueno este sí esta obra justo se acaba de publicar recientemente por ahí del estamos a julio sí por ahí de finales de junio porque se terminó de publicar este libro este Retomé este personaje, pues es muy conocido allí en la cultura mije, no nada más de Tlauncotepec, sino dentro de la cultura mije, gracias a este cerro que se llama Tempaltépetl, que es el cerro sagrado de los mijes, que finalmente une o reúne a todas las comunidades mijes que hay ahí en Oaxaca. Este, se dice, se cuenta que el señor Kong fue el, el salvador de los mijes, que peleó en la conquista, que peleó con los hermanos zapotecas, etcétera, ¿no? Este, es un ser desde luego divino, ¿no? Que los mijes le rinden tributo y también se cuenta que el árbol de Tule que está allí, me parece que es Santa María Tule, ¿no? Que está allí en Santa María Tule, pues es el bastón de este señor Kong. Y también cuentan que el día que este árbol se seque es el día en que pues habrá dejado de existir el señor Kong y los mijes perecerán, los mijes dejarán de existir. Sin embargo, yo siempre siempre digo que cada vez que voy a Oaxaca, lo primero que hago es pasar a visitar al Tule y ver cómo sigue el Tule. Y el Tule lo veo de verdad potente. No no hay, no hay esa debilidad. ¿no? no veo ninguna debilidad, afortunadamente, hasta ahora. Entonces, el libro aborda esa temática del señor Kong, pero al mismo tiempo reúne esta dualidad. También está la presencia de la hermana Taheu. Tajo, que es la serpiente, ¿no? que representa el mar, que representa el líquido, que representa la parte fértil, ¿no? La vida. Entonces, lo que hacemos aquí en este libro es esa reunión de hermanos. Uno, la reunión de hermanos. Dos, pues es un homenaje, ¿no? Es un homenaje a este ser, ¿no? Es darle su lugar. Y tres, el lenguaje de los chamanes. Eh, Tepec bueno, fui afortunado al haber sido el, el, el nieto ¿no? que pudo ver el último chamán allí en el pueblo de Tepec. Eh, digo último chamán porque todavía me tocó cómo la gente, ¿no? Le recibía a mi abuelo, cómo las autoridades todavía, todavía subían, ¿no? Digo subían porque él vivía hasta, hasta el mero cerro. Entonces le llevaban, le llevaban este maíz, le llevaban cualquier alimento para que él pudiera curarlos, para que él pudiera direccionarlos en este mundo. Entonces, Pong también habla del lenguaje chamánico. También está la presencia de mi abuelo nuevamente en este segundo libro. En el primer libro está como Shimabi, como Shimabi, y también en este segundo libro, pues está la presencia de él nuevamente como chamán o Shimabi. Muchas gracias, Juven. Eh, un libro, siento, muy distinto a En Ayuk Surca, La Memoria, en varios sentidos, ¿no? De entrada, porque en este, li este libro sí tiene, o sea, escribes los poemas en ayuk y en español, ¿no? Pero uh -huh. además es un libro también ya muy enfocado más que a tu experiencia de vida, ¿no? En relación con tu familia, con tu estar en la ciudad o con, con, con el amor. Eh, está muy enfocado en la voz de Kong Hei, ¿no? Entonces eso se me hizo muy interesante, cómo hablas, eh, como, como si fueras tú, tú Kong Hei, ¿no? O, qué, o este ejercicio de pensar cuáles serían las enseñanzas ¿no? de él. Entonces, ¿por qué no nos compartes, eh, Juventino, antes de ir a una pausa musical, algunos poemas de este libro? Claro que sí, Naye, y sí, en efecto, es un libro ya... Ya muy distinto, ¿no? Ya les digo, este primer libro lo escribí pensando toda esta, pues este mundo que vivía allí con los padres. Este segundo libro sí ya es enfocado a estos seres, ¿no? Entonces sí ya nos distanciamos. Ahí vamos a leer este. El primero que justo, ¿no? Que aparece con Goy. Con Goy, pib. Agujuz, miriñokta, <tose> na Congo ya parece. Soy la semilla de la cultura mije, la vida sembrada en el tiempo. Las flores del cielo que se abren por las noches, el rayo, corazón luminoso de los bosques. Soy la telúrica mirada de los abuelos. El árbol letule que principió la sombra. Soy la batalla ganada. Dejé a orillas de este pueblo derrotas derramadas. Uno más, uno más, Jube. Uno más, uno más. También vámonos con este como el que lleva el lenguaje chamánico. <tose> Primer chamán. Mi nombre es Congoy, el primer chamán de este pueblo, el que desgranó de las milpas las primeras palabras y dejó sus enseñanzas en el cerro de los veinte picos. Yeah, ya demo cay, ya como el la hip, Я hot cocktack, ya demo cay, toc, cay, ya demo cay, ya yo? Tú sabes por qué, soy a jacquudín, tú sabes por tú ¡Hijo de ko vida! ¡Hijo de ya vida! ¡Hijo de mi vida! de de They a yoga yeah. Con esa experiencia que tú tienes para vivir Eres un regalo que regala hasta el fin Diario protegiendo tus semillas sin huir Vas en esa vía muchas veces olvidándote de ti Pero tu imagen no se olvidará Todo tu cariño aquí renacerá Con amor, este tema a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 ya de a dame caj tos cac a yuc y a hot ya cartan hick mdana y ya dame caj a yuc y a dame a ya hick pues ya estamos de regreso después de esta pausa musical y bueno, eh, estamos, recuerden, platicando con Juventino Gutiérrez Gómez, originario de Tlahuitoltepec, poeta, y justo nos está leyendo y además contando de dos de, dos de sus obras, eh, la primera en Ayuxurca, La Memoria, y la más reciente, con EI. Y bueno, Juventino, yo eh, leyéndote también un poco pensaba, y bueno, después de que hemos podido platicar en algunos momentos, ¿no? Eh, y que digamos sé que, que tienes ahora muchos más años viviendo en la Ciudad de México que incluso en, en Tlahuitoltepec, pues me gustaría un poco eh, que nos compartieras sobre esa experiencia migrante, pero también eh, qué es lo que hace, que teniendo más años viviendo en esa ciudad, en tu obra, siempre vuelvas a, al pueblo, ¿no? Entonces, que nos platiques un poco cómo, cómo sucede eso, cómo no abrevar de esas experiencias más citadinas y, y volver ahora sí que al manantial de la vida, que es la comunidad, ¿no? Sí, claro, gracias, Naye. Este... Creo que es una pregunta muy compleja, pero al mismo tiempo creo que se resuelve, se resuelve o se responde fácilmente, ¿no? Uno es mije, ¿no?, de nacimiento y desde luego no lo puedes, no lo no puedes negar. No puedes negar la raíz de nacimiento, ¿no? No puedes negar este origen y este mundo que, que de verdad te maravilló de niño. Eh, yo salí, al, salí del pueblo por ahí de los seis años. Y todo lo que pude registrar, pues, en su momento realmente fue maravilloso, ¿no? Fue bello, fue, fue... Pues sí, fue maravilloso, fue bello, fue instructivo, fue de enseñanza. Yo creo que lo terrible fue nada más dentro de la familia, ¿no? Como trata el primer libro. Sin embargo, Claudio y es hermoso, Claudio y que es bello. Y vuelvo porque inconscientemente hay alguna necesidad, ¿no? Una necesidad emocional, creo que va por ahí la cosa. Es una cuestión este, emocional que, que se necesita. Estar en la ciudad es bello, pero también está la otra parte que tienes tú, ¿no? Como migrante. Y esa otra parte es esto, lo boscoso, lo verde, ¿no? Quizás lo saludable hasta cierto punto. Y, y, y es recurrente, ¿no? En cada uno, de, cada uno de los poemas que voy escribiendo siempre me remite. Y no fue, así fue tal el caso, ¿no? De este segundo libro de Kong fue como... Bueno, que, que ahora que escribimos, ¿no? Vámonos con estos personajes que creo que tienen muchísimo que decir. Y digo muchísimo porque este libro se quedó corto. <ríe> Habría que decir mucho, mucho sobre estos dos seres. Un libro especial de ellos dos, ¿no? Entonces, yo creo que es difícil apegarte de tu raíz, de tu patria. Lo necesitas. Es esencial. Sí, este, efectivamente, ¿no, Claudia? Es muy bello. Me, me tocó estar ahí en los 90 un poquito más y obviamente también ha cambiado, ¿no? Y también creo que como todos los migrantes también a veces pues tenemos esta memoria de un lugar que... Al final ya no existe, ¿no? Porque también cambia, ¿no? Como nosotros cambiamos, ¿no? Y creo que también ahí hay que es una construcción también interesante, ¿no? De cómo, cómo recordamos ciertos lugares, ¿no? Pero una pregunta que también nos hicieron en, en otras ocasiones y creo que a ti, a ti también. En tu libro escribes este con él y no con Hoy o. Digamos, y obviamente, digamos, el Mije o Ayuk, Ayok es un idioma, una familia de idiomas pues, complejas con, con formas de escribir muy diferentes. ¿Por qué escogiste esta forma de, de nombrar a, a, con él con hoy? Sí, justo, ¿no? Este, como dice Soli, de que la, pues, la familia lingüística o el Mije es muy complejo, ¿no? Y las variantes. Eh, toda lengua, ¿no? Allí en Oaxaca o toda lengua originaria o mexicana tiene sus variantes. Y, y traté de unificar, ¿no? Estamos hablando de que como pueblos no originarios no nos deshagamos, no nos separemos, no nos peleemos. Lo que traté de hacer aquí con este título fue, bueno, este Tlahuito no siempre tiene la razón, ni los otros pueblos tienen la razón, creo que podemos entendernos, ¿no? Este, podemos entendernos y mi escritura no es mejor que la tuya, porque incluso aquí con el español también sucede, ¿no? España piensa que el español de ellos es lo mejor, México piensa que su español es lo mejor, ¿no? O incluso aquí mismo dentro de la República Mexicana, ¿no? Decimos que los yucatecos hablan extraños, ¿no? Y, de, y entonces lo mismo tratamos de hacer con este libro tratamos de que se escuche, ¿no? Se escuche la lengua, más allá de pelearse por si se escribe bien, si se escribe mal. Lo que hice aquí fue que una vez que fui al pueblo, a a revisar más la escritura mije, habían grandes, grandes, este, pues grandes intelectuales ya, cosa que, que no existía hace 20 años, ¿no? que la lengua la podías adquirir como tú quisieras, y aquí lo entendí, así que, bueno, hay intelectuales, hay personas preocupadas por la escritura, lo cual está bastante bueno, pero también hay otras personas que no, que no llegaron a ese grado académico y que, sin embargo, ¿no? me parece que también es muy viable aceptar cómo escriben ellos. Entonces, lo que hice aquí fue como una sugerencia del pueblo que no salió a estudiar otra sugerencia de las personas que salieron a estudiar, que son lingüistas, que son profesores, son maestros, doctores en lengua. Y digo, bueno, pues retomo el conocimiento que ellos me dieron, pero también retomo el conocimiento del pueblo, ¿no? Entonces, por eso hice como esa mezcla, lo cual es válido. Me dijeron que hoy es válido, hoy es válido, con toy es válido, uh -huh, que es con toy, pero se escribe, se lee con doy, ¿no? Con de. Entonces, por eso hicimos esa unificación. Pues muchas gracias, joven. Sí, pues yo creo que todas las lenguas están en, en movimiento también, ¿no? Creo que eso es importante que, que el público que nos escucha sepa que todas las lenguas se siguen construyendo también, ¿no? A veces pasa mucho con, con el lenguaje inclusivo, por ejemplo, ¿no? Que, que, hay especialistas que dicen, no, pues es que no se debe decir así, porque eh, lo correcto es de esta manera, ¿no? Pero las lenguas eso, tienen una, una flexibilidad y se van también moviendo con, con el tiempo, ¿no? Y con sus usos y con pues las nuevas invenciones y creaciones que tenemos. Y bueno, queremos también, Juventino, pues ya que estás aquí, ¿verdad? <risa> queremos... Eh, Invitarte a que ahora nos compartas un poquito sobre eh, el tema, porque eh, digamos lo que tú mandaste para la convocatoria de Verbo Raíz Poesía Originaria, ¿no? Que es esta antología que le vamos a invitar a, ahora a nuestro auditorio a que eh, busque en Internet, ya está libre para descarga, ¿no? O que busque aquí en, en librerías de la ciudad de Oaxaca. Eh, tú lo que mandaste es una serie de poemas que tienen un hilo conductor que son los Kumanduk, ¿no? O Kumantuk, no sé cómo, cómo se, se dice, pero que nos platiques un poquito de estos seres y que nos leas también eh, algo al respecto. Sí, justo, ¿no? Al ver la convocatoria dije, bueno, vamos a mandar este, estos poemas de los Kumanduk, ¿no? los Kumanduk o Kumanduk, ¿no? Se puede ir los dos, Kuman o Kumanduk. Este, yo aquí en el poema que envié, uno de los poemas, nota a pie de página, pongo que los Kumanduk son seres que a medianoche salen a reunirse en el bosque y comienzan a hacer maromas, a intercambiarse sus cabezas, a asignarse tareas para ir de casa en casa, a dejar el mal, ¿no? Es decir, a, a ir a, a, ir a hacer lo malo, ¿no? También se dice que se beben la sangre de sus víctimas. Cuando llega la mañana, los Kumanduk son personas normales nuevamente. De lo que fui a registrar también me contaba ya una, una este, tía, tía creo tía o prima, eh, que sí, que en efecto, ¿no? este Los Comanux se reunían en un bosque en un lugar llamado Esquipulas. Entonces, a medianoche, eh, el señor, eh, la pareja, el esposo, pues se daba cuenta que cada rato se iba eh, su esposa, ¿no? A medianoche se iba. Llegó un día en que dijo, ¿sabes qué? Voy a seguirla a ver a dónde va pues llegó al lugar donde vio que se reunían ¿no? muchas personas y también fue testigo de cómo se iban quitando la cabeza, ¿no?, cada una de estas personas y ya sabían dónde acomodar sus cabezas, es decir, ya había un orden, pues ya era un ritual, ¿no? Entonces todo el mundo dejaba su cabeza allí sin importarle y se reunían, se transformaban y hacían sus rituales, sus fiestas. Pues en una de esas el señor dijo, ya entiendo lo que está pasando, pues voy a hacer esto, ¿no? Voy a cambiar la cabeza. Empezó a intercambiar las cabezas. Una vez que regresaron estos seres, ¿no? Ya al bosque, nuevamente agarran, se incorporan, ¿no? La cabeza, pues la esposa agarró la cabeza de un señor, ¿no? De un hombre, y re al regresar a su casa empieza a dolerle la cabeza, ya no coordina, se tapa la cara, se tapa la, el rostro, y el esposo se le pregunta, ¿no? El esposo ya sabía lo que había sucedido y le pregunta, oye, este todo bien? Y la esposa dice, me siento mal. ¿Sabes qué? Descúbrete la cabeza, quiero verte, ¿por qué, ¿por qué te sientes mal? Pues al descubrirse la cabeza, el esposo se da cuenta que efectivamente la esposa ya había cambiado de rostro. Así pasaron un rato hasta que al final la esposa se murió. Es decir, ya no pudo más porque no coordinaba, no Uno coordinaba la cabeza con el cuerpo y se murió. También cuentan que tenían, pues era una familia, ¿no? Tenían sus hijos, como toda familia. De ahí retomo estas historias para poder hacer el libro, justo dentro de esta antología. Hablo, ¿no? Los kumanduks como una familia. Vamos a leer este primer poema que se llama Hakupta hachinaoyin. Tugayuk Taok Nong kmeir cadup, nong yidup. It's nong, nong. It's nong miado adup shop nosuim. In court, tu tu gya khao di gaiya. It's tu zha khao medetanat apmez munmao hertz. Adom biaon sami puch. It's zha pe jamuk tu adom tsiknavyat shiye anaguk yin. Yikshon andok tsen yadun. Shab n'ok trats. Es ame en anie hipti, diktzog anarkun, anigokun, dum scans gashach, esos kan sa kan samkhod. Gas kan biotanguba hapna muktauk apna apna piatkip. Ots partin kho samayon shabob po piatkip, mire kunok dad Sham khod trats. Cada que de de una lengua trenza a otra lengua, se fortalecen, se habitan y suenan al oído del mundo. Mi cuerpo es un vestigio sombrío, una desmemoria histórica. El olor pesa como plomo y como un torbellino destroza el hábito de mi tranquilidad. Eterna sed gravita en mi garganta y la cálida sangre de mis enemigos apacigua la furia de la agonía. Ejecuto un ritual sin herida, desensamblo mi cabeza del cuello, y la acomodo a la luz de mi sombra. Mi cuerpo es una erupción volcánica bajo la gallarda y blanca luna que espejea los bosques. En estos cuerpos la razón no deja florecer las ideas. Por eso me desnudo de mi cabeza para que las mórbidas ideas busquen su camino. La luna caduca su semblante, el sol aparece puntual a su jornada, mi cabeza vuelve a su lugar de origen y como Kumanduk es humano de nuevo. Ahí está la historia de los Kumandu. Y este otro que es justo no verlos como familia. Hatte <tose> chatao kauna okte meyekcenao jirvanil. Naijha Naye Kumandu ka jungte punyana de jiwet magdani todos. Suh htsanchi kuda yokte vichone do kadu samapenhao isu. Ana me de ana me de vichee jodo la familia de sangre. Los Kumanuk tienen hijos a quienes educan con el sabor de la sangre. Son una familia bella, inquieta, como cualquier otra. Los padres les dan órdenes, les cuentan secretos que han pasado por generaciones. Y por eso, cada mañana, puntuales, los hijos se afilan los dientes para no olvidar la tradición. Ahí está la, la vida de los Comandos pues muchas gracias por compartir la vida de los comandos con nosotros y con nuestros radio escuchas y vamos a una breve pausa musical y ahorita regresamos con el último segmento sí. Pues ya estamos de vuelta. Este, muy felices de tener a Juventino Gutiérrez Gómez en esta cabina en Peste en el Surco y también pues con muchos saludos para la gente que nos hace el favor de escuchar este programa eh, a través de Radio Universidad, de Stereo Dinastía, de Movimiento Radio, de eh, Radio Beushitza, eh, de Estéreo Lluvia también y bueno... Eh, por supuesto que entran ahí a las redes sociales y lo buscan y le dan clic al, al podcast que, que eh, subimos todos los viernes. Entonces, pues bueno, ojalá que les esté gustando mucho esta lectura, ¿no? Eh, casi, casi, ahora sí que al oído de, de Juventino Gutiérrez para cada una, cada uno de ustedes. Y bueno, Juventino, queremos también preguntarte un poquito como este, este tránsito por decirlo de alguna manera, porque como decías eh, al inicio, en Ayuk surca la memoria, es un libro que escribes totalmente en español, ¿no? Y luego eh, tenemos Conk A, que ya es un libro que escribes tanto en ayuk como en español. Entonces, eh, ¿por qué para ti se ha vuelto, o es importante más bien, no se ha vuelto, sino por qué es importante como poder escribir en, en, en, en ayuk? Primero, bueno, el español nos educaron y tampoco no voy a, como dicen, darme de golpes, ¿no? Nos educaron, es una educación, es necesaria también la educación y la educación la adquieres en distintas lenguas, ¿no? El español nos tocó aquí y, bueno, aprendimos, conocimos la literatura, conocimos también que la literatura, toda literatura partió desde la tradición oral, ¿no? Aquí quizás... Cuando empiezo a concientizar, que fue ya en el último semestre de la licenciatura, no, que digo que me, me llega información de que también el MIGE lo puedes escribir. Creo que fue de allí esa inquietud cuando me llega la noticia de que, ¿sabes qué? Hay escritores no, que están escribiendo en su lengua madre. Tú que eres bilingüe, tú que hablas otra lengua, ¿por qué no intentas escribir eso? Creo que desde allí me abrieron el panorama, ¿no? Fue así como una luz de, bueno, si tenemos esta lengua madre, ¿por qué no registrarla también, ¿no? Y desde allí iniciamos con la escritura eh, bilingüe, con la escritura mije. Claro, es todo un proceso, como, como los otros hermanos escritores lo saben, es todo un proceso. Ya comentábamos al inicio, no hay una regla establecida, no hay una un orden, ¿no? Que pudieras tú, este, tomar como molde para construir tus textos. Entonces me parece que es más que triple labor, es muchísima labor lo que nosotros hacemos, desde escribir, desde traducir y desde entendernos. Que esa es la parte, la parte, este, irónica quizás, ¿no? Que entre mijes no podamos entendernos porque la, por las variantes, ¿no? Ya lo comentábamos también, este. Me resulta interesante en ese sentido, pero también me siento de alguna manera obligado, ¿no? A escribir en la lengua, la lengua que, que nombró por primera vez tu madre, la lengua que te dio nombre, ¿no? En tu origen, en tu nacimiento. Siempre he dicho que la lengua Mige me dio los bosques, ¿no? Me dio la casa, me dio la comida. Entonces, en, por eso es que le doy ese valor, ¿no? De vamos a volver a escribir entonces esta lengua que en algún momento lo hablamos, pero nunca la escribimos. Creo que ahí es donde, donde radica, ¿no? Esta importancia de escribir. Sí, efectivamente, ¿no? Y creo que también esa tendencia, ¿no? De como lo hicimos con raíz de intentar de, de publicar libros bilingües o, bueno, en el caso de ver por ¿sí? ahí será como súper multilingüe, ¿no? Creo que eh, también es importante, ¿no?, de de normalizar, como dicen ahora, ¿no? De que haya más que un idioma. Y sí, está bien, ¿no? O sea, que la gente habla y a veces entiende, a veces no tanto, ¿no? Porque solamente así podemos despertar la curiosidad en, las otras, en los otros idiomas, ¿no? Y también darnos cuenta que hay mucha gente que habla de otra forma, ¿no? Y pues luego buscamos cómo nos entendemos cuando, cuando es necesario, ¿no? Y en este sentido también... Uno de los asuntos, los problem, bueno, problemas, ¿no? si hablamos de lenguas indígenas, es precisamente la transmisión de una generación a otra. ¿no? Entiendo que tú aprendiste Ayuk de, de tus padres, de tu familia, ¿no? Entonces, ¿cómo planeas este, digamos, dejar este legado a tus hijos en algún momento? <risa> Bueno, ya nos adelantamos con los hijos. <risa> la verdad es que también es una respuesta difícil, ¿no? No sé si vaya a ser una familia como tal, ¿no? Con hijos. Y es que tenemos, ¿no? Esa, como esa idea justo, ¿no? De que hay que dejarle, ¿no? El legado a los hijos. En este caso, el legado sería la lengua. Sin embargo... No tengo hijos y dejando a un lado eso de que si tuviera hijos o no tuviera hijos. Creo que el mejor legado que puedo dejar es justo ¿no? la lengua en la poesía. La lengua en la poesía, el, el seguir escribiendo en, de forma bilingüe, ¿no? Creo que ese sería el mejor legado. Finalmente las palabras se quedan, las palabras están impresas. Y la labor que están haciendo ustedes, que es esta parte del audio, que es escuchar, ¿no? Porque en efecto puedo, puedo no leer el mije. Pero puedo escucharlo y, y me pareció, nos pareció, creo que a todos, este, asombroso, no, este, esta inclusión del, del QR, no, de la antología, para que lectores que no hablamos esa lengua, bueno, podamos por lo menos acercarnos, escuchándolo en la voz de los autores, no. Creo que ese, creo que ese es una manera de dejar legado, no, sobre la lengua. Aquí insisto, cómo dejaríamos el legado, pues hablándolo. Dos, escribiéndolo. Tres, leyéndolo. Ya dependerá de la, del lector, ya dependerá del pueblo mismo, en este caso, los mijes, cuál, cuál va a ser la labor de ellos también. Porque surgen otras preguntas. Bueno, escribimos en mije, pero ¿para quiénes escriben? Es como las clases de poesía. Escribes poesía, ¿para quién escribes? ¿no? Si hay un lector determinado, pues lo mismo aquí. Escribes en mije, ¿para quién escribes? Desde luego que para personas que saben leer, pero ¿cuántas personas saben leer en tu comunidad? no? ¿Cuántas personas hablan no? Hablan en la comunidad? ¿Cuántas personas sí leen, leen lo que están escribiendo actualmente los jóvenes? Por eso digo que hay mucha labor, hay mucha labor desde luego, pero ¿cómo se está transmitiendo esa labor de escritura en la comunidad? ¿no? ¿Cómo es que la, la generación anterior a nosotros está retomando este trabajo? ¿Cómo es que les está llegando? Porque también hay que recalcar que los jóvenes, no todos los jóvenes del pueblo, tienen esta inquietud, tienen este interés por la lengua. Vayan, de verdad, vayan, visiten los pueblos. Eh, me ha tocado esa experiencia y, y no tiene mucho, recientes experiencias donde uno llega, saluda en la lengua Mije, porque estás en tu pueblo Mije, porque todo el mundo habla Mije, así como cuando me fui a Loma Bonita, pensé que todo el mundo hablaba Mije, hablo Mije allá y me responde en español y fue entendible, pero vuelvo al pueblo, saludo en Mije y me saludan en español, ¿no? Entonces ahí también creo que hay, hay esa inquietud por o resolver esa problemática, pues esa sería ¿no? el legado que pudiera dejar de mi parte, no hablo por el pueblo, sino de mi parte, mediante la escritura, la poesía. Muchas gracias, joven. y bueno, también es verdad que, pues que somos seres migrantes, ¿no? la humanidad, y me acuerdo mucho que alguna vez eh, en alguna de las entrevistas para, para Verbo, Raíz en estereo Dinastía, que, que leíste, me acuerdo que llegó un comentario de un señor, de una señora, que decía que tenía mucho tiempo viviendo en Miahuatlán y que tenía mucho tiempo de no escuchar su lengua.